Estás sola y, y, y, y, y, y <muchas> deprimida. No encuentro la salida, no curan tus heridas, nah, pero aquí estoy. I'm mm so -hmm. mm -hmm. mm -hmm. y triste, yo quiero acompañarte en tu día gris. Sanar tu corazón tus cicatrices Entregarte mi amor, así de simple Déjate de de amar y deja de sufrir por él Él nunca te amó y siempre te hizo infiel Quiero tocar tu piel, contigo amanecer Perdóname mi amiga si de tú me enamoré Solamente quiero verte sonreír Dame la oportunidad, déjate amar Quiero enamorarte a cada día, convertirme en mi melodía Tú estás sola, y deprimida Encuentra la salida, no curan tus heridas Quiero. Cuando huellas Castel Record, ya y Jenko, presentando a Leonardo, dominando corazones a la cima con humildad. Desde Castel Record, Prince, el productor, ya tú sabes que no somos los de romance a la cima con humildad.